Sofi, catalán de, de, de Sofi, qué lindo lo que nos traes hoy, cuánto color. Vieron, Hoy les traigo perfume, en realidad. Es verdad. Quiero se decirlo, siente, o sea, se se se si no lo huelen, estamos mal. Eh, hemos hecho como un mix Ajá, hoy. Muy un mix bien. Primaveral, Me exterior, deco, todo. Eh, hola, hola, hola. Plantas de temporada, ¿no? Plantas para de temporada, prepararnos bien. para el veranito. Claro, pero que a la vez también están florecidas y Ay. así como que el Lari huele. Tenemos claro. diversos, oh, diversos de tipos de jazmines Qué rico el jazmín, eh, por favor Tenemos este jazmín, que es conocido como jazmín de leche Ajá eh, O jazmín de lluvia, varios es también super le dicen es súper perfumado este jazmín. Super perfumado y es eh, una como, digamos, puede, se puede eh, usar como enredadera Ah, bien Entonces, por ejemplo, se ve que muchos, muchos, o sea, lo usan para acercar, para cubrir paredes, etcétera. Es hermoso Es hermoso, es de pleno sol, bien. se riega bastante seguido Bien. Sobre todo ahora que, que tenemos esta bola de calor de sí, 37 claro. grados, es como que hay que ponerle riego al cual. Y después el jazmín que como más clásico, después, ¿no? Y claro, este. es un poco más conocido que es el jazmín del cabo, que tiene oh, también un perfume... Ay, de, lo más de lo más rico que, que, que existe. Sí, sí, sí, es eh, brutal. Lo mismo, pleno sol... Aguanta, pero es más tipo como arbusto. Mm. No es enredadera trepador como el claro. de leche. Okay. Y esos dos están pensados en. los tenemos como en promo con las macetas. Ajá. Eh, ya los empezamos a pensar como regalo de Navidad. ¡Ay, re, Un qué excelente bueno! Regalo, Un regalo de Me Navidad. Encanta. Entonces, o regalo, digamos, para cualquier, para momento. cualquier momento. Sí, Exacto, es, Hermoso. Es. ¿Qué sí. más eh, tenemos? Después tenemos. Algo eh, icónico de la Navidad puede ser la estrella federal, ah, sí, es la de flor roja, sí. típica. La típica que la ponemos ahí con velitas y la, demás, Exacto, ¿no? que se puede usar también como deco, porque, sí. a ver, la podemos colocar ah. en un cesto así. Sí. Entonces la puedes usar como, como centro de mesa Me o para decorar. Pero sí. la verdad es que se ve súper linda. ¿Y los cuidados? Y flor roja. Esta, cuidados, es de interior. Bien. Eh, y es, eh, o sea, no tiene que darle luz natural directa, o sea, sol directo, nada. Nada. Y río una vez por semana. Perfecto, que el sol la quema directamente. El sol Mala. la quema y no la hace bien. Y es de, de río también aún anda. a ver en semanas, así que tenemos, digamos, tanta alta temperatura, por ahí necesitamos regar más de una vez por semana. Uh -huh. bien. Eso siempre se comprueba con tocando el sustrato. Puede estar en una galería también, más el reparo de la sombra. Puede estar en una galería interior? a la sombra. Esta o es una galería de la sombra sin problema. Después Pero, la orquídea, que fue la primera que nos trajiste cuando viniste la divina. orquídea. <ríe> belleza pura. La orquídea eh, nos encanta y también está pensada como un regalo uh -huh. eh, ahora para la Navidad. Sí. Eh, así que, bueno, digamos, orquídeas también vienen de un montón de colores y todo. Y también Ajú. es súper fácil de cuidar uh -huh. porque volvemos al mito que te dicen, ay, la orquídea es súper difícil. Uh -huh. eh, y no, es interior, mientras menos luz, mejor. Uh -huh. Y el río es una vez por semana Perfecto. Bien hidratada Y la vara a florar La vas a tener 45, 60 días Ah, re bien Dura bastante Claro, entonces ¿Eh? En vez de comprarte A lo mejor Un ramo de flores Que te dura una semana Nada, claro eh, Cuando te compras Una orquídea Ya la tenés permanente Te olvidás Perfecto. Te olvidás de la deco Bien eh, Que seguimos por acá ah, a ver? Este es re raro No sé ah, si ¿sí? lo había traído Me No, no, que no. trajiste este es un Lucky bambú. Me parece malefica <risa> Ah, los <no, cuernito. risa> Esto es eh, un Lucky bambú, Debería tener agua Ajá. Por el no traje Porque bueno, no, no lógico, estamos acá. Lo estoy explicando, eh, lo estoy explicando. Eh, Estas son varas Que van a, a enraizar por acá abajo Ajá. Y digamos va a ir creciendo Tanto en altura Y como que va a ir justamente Tomando esta forma Ajá. Eh, y es como, como super decorativa. No? no, eso Hojitas. no, ajá, exacto. Ajá. Va a ser una hoja verde. Entonces se pueden ocupar en estos hidros que también sirven bien como para hacer esquejes uh -huh. y todo. Entonces tenés como una plantita en agua. Está bueno. Así como de interior también. De interior, sí, bien. Exacto, exacto. De interior Me también. Encanta. ¿Qué nos falta? ¿Esta por acá? Esta es súper ah, linda ay, Cambiamos, Sí, perdón La cambiamos. cambiamos No, está bien no, no, La cambiamos así Toma protagonismo Pasa al frente Pasa al frente claro. eh, Esta se llama Nueva Guinea Ajá. A mí me encanta porque La flor me parece muy divina No, esta no tiene Esta no tiene, aroma. no tiene No, no tiene Es verdad eh, También es media Esta es de exterior Media sombra uh -huh. Riego cada dos días ¿Es necesario tener así macetita o se puede No, replantar? la puedes ah, bien, perfecto. O sea, vendría a suplantar lo que es, por ejemplo, un plantín Como una alegría del hogar, ah, una petunia ajá. Pensamiento, pensamiento claro, eso Eso está viene como invierno pero ah, está okay. bien el concepto uh -huh. eh, Vendría a suplantarla Súper linda y también es de sombra a media sombra uh -huh. Como mucho un sol de mañana perfecto ¿Y, y viene pues. únicamente así blanco o no, de otros colores No, rojo, también? naranja, fucsia, ah, blanca okay, Entonces, bellísima. como que puedas armar un buen spot floral uh -huh. eh, Con la nueva guinea Me encanta ¿Y estas que son? ¿Y estos son? Ramos artificiales. Ay, pero están bonitos. Se sí, sí, ven muy, muy reales. reales. Sí, para un centro reales. Es así navideño, me parece Sí, sí, que está sí. sí. Estos, eh, estos son ramos de ranunculus se les llama. Eh, y este simula como ser una falsa pionía Ajá. Eh, y están súper lindos. Como pueden elegir floreros más cancheros, que estos son de vidrio. Eh, y quedan bien como para decorar. Sí, están buenísimos porque se ven súper reales, no es la típica flor de plástico no, es que te eh, das cuenta que, que es de plástico. Sí, claro, claro. exacto, buena. tal cual. Y nos faltan estos chiquititos. Y estos peques, esta se llama Paleta Pintor, vienen tres colores. Eh, a la gente le encanta, le encanta Muy porque bonita. es como rara. Es preciosa. Y es de exterior y media sombra. Perfecto. Y también río seguido, dos o tres veces por semana. Okay. Me encanta. Eh, y puedes también trasplantarla o puedes tenerla en macetita, la puedes tener adentro a la sombra. Eh, o sea, se adapta como, así como la estrella federal. Uh -huh. Perfecto. Puedes tenerla fuera puedes tenerla adentro sin problema. Qué linda, todas Me las plantas nos encanta. No. Bueno, Me ya encanta. saben, se viene el verano, una estación a puro color, así que todos eh, a, a ver ahí cuáles son las mejores opciones para, para tu jardín, para tu hogar y para Por mantenerlo supuesto. lleno de vida con estas plantitas espectaculares y preciosas. Bueno, Sofi, te agradecemos Chicos, un montón. Gracias. Ahí gracias mostrábamos el Instagram en pantalla de Vivero de la Plazoleta para que puedan ir a consultar a ver cuáles son las más adecuadas eh, para tu hogar. Pero por supuesto, Yo me para quiero regalar, con la orquídea y con el jazmín Ay, porque el este aroma me fascina a mí, invade el estudio este aroma riquísimo. Sí, sí, espectacular. Precioso, precioso lindo. a todas. Gracias, Sofi. Bueno, Sofi, gracias. A ustedes, como siempre. Placer, como siempre